Bueno, mis amores, como lo prometido es deuda, vamos a hacer nuestra esfera. Entonces voy a utilizar los siguientes colores. El blanco para dar luz, negro para dar sombra ¿cierto? y también dar eh, oscuridad. Y voy a utilizar estos dos tonos, naranja, amarillo y me encantaría... Que ustedes le meterán un tercer color que en mi caso va a ser rojo, no que no tengo rojo para pincel, pero tengo rojo para aerógrafo. Entonces voy a usar este rojo. Todo lo estoy haciendo en las tapitas porque no sé qué hice mis rosetas. Listo, ustedes van a depositar cada pinturita en su roseta, listo, mis amores. Entonces, como siempre les digo, le colocamos agua entonces al producto para que no se nos craquele. Como este es de aerógrafo, él es lo suficientemente líquido porque pues para el aerógrafo tiene que ser una pintura que sea muy líquida para que pueda pasar por el aerógrafo sin que se, sin que se tape. ¿Listo? Entonces, por eso es líquida, no necesito agua. ¿Listo? Para este ejercicio... Lo que vamos a hacer es utilizar un pincel que es redondo, ya se los muestro bien. Pincel redondo, listo. Este puede ser un número 3 Mire cómo tiene las heredas de largas y gruesas. Mire, todavía tengo la chica, Julgo. <ríe> ¿Listo? Voy a usar este pincel redondo. Y lo que voy a hacer es, antes de comenzar, mezclar los los no tonos con el agua porque si no los mezclo parece que se va a ver un poco Traslúcido y eso es lo que no queremos necesitamos el color saturado listo limpio el pincel y voy a colocar el pincel en mi mezcla de amarillo para que este era nuestro antiguo empaque entonces algunas creo que tienen este antiguo empaque tranquilos que el producto está bueno si ven que se les coloca por el paso del tiempo eh, así como estaba este no sé si lo vieron de pronto se vuelve así mírenlo. tranquila solamente sumectarlo y listo les sirve con este fue el que hice el ejercicio de la degradación de azul el degradé perdón azul. listo entonces, solamente es activarlo y ya, no se preocupen por eso. listo mis amores? Miren, ahí está ya activado. Miren. Maricho, voy a mezclar el agua. Recuerden, pueden colocarle una dos gotitas, tres gotitas, dependiendo de la cantidad que tengan en la tapita. Y mezclen. Y para el blanco se va a utilizar otro pincel porque de pronto me puede contaminar y no queremos que quiero que el blanco sí mantenga su composición blanca. No se me vaya a contaminar con otro tono. Listo. Mezclados mis colores, entonces lo que hago es lo siguiente. vamos a coger entonces es el que les dije, nuestro pincel redondo ¿cierto? este es un número 3. si quieren coger un pincel más delgado no, solamente lo que vamos a hacer es nuestra fibra, nuestra forma ¿listo? entonces estoy escogiendo esta parte de la mano sí porque aquí no va a haber muy, mayor movimiento Acá, en esta parte del brazo, cuando yo lo roto, entonces el círculo ya no se me va a ver círculo, sino se me va a ver un óvalo, ¿sí? Entonces quiero que este ejercicio lo entiendan muy bien y lo comprendan bien. Ya después les contaré cómo se hacen con ese tipo de, de objetos, digamos, en la parte del brazo que eh, hay más movimiento de los músculos. ¿Listo, mis amores? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un círculo como les mencioné. Con blanco si lo pueden hacer de un solo tajo espectacular hay personas que no les gusta hacer con el blanco porque de pronto pueden contaminar el producto, el resultado del maquillaje, a mí la verdad no no le tengo miedo al blanco, no hay ningún problema con eso y miren que acá el borde está un poquito más ancho porque me está quedando una figura bastante diferente a lo que es un círculo que lo quiero más redondo, listo Ahí ya tenemos nuestro círculo Listo, hagan ah, un círculo que sea pequeño Para que podamos ver la diferencia entre las luces y las sombras Listo, voy a alzar un poquito más el celular mm. A ver, creo que acá ya me queda un poquito más alzado A ver, a ver, listo Creo que ahí, listo Entonces mis amores, voy a coger un color de base y el color de base es un color que sea pues, intermedio, ¿sí? Entonces es un color intermedio entre el rojo y el naranja. Entre el rojo y el naranja viene siendo, pues, el amarillo. ¿Listo? Entonces voy a coger amarillo y lo voy a aplicar en el círculo. Miren, los, lo voy a colocar solamente en el centro del círculo. ¿Listo? Y lo puedo colocar... Del centro para arriba, porque va a venir la luz y el color más claro que tengo después del blanco, pues es el amarillo, ¿cierto? Entonces, en un segundo, limpio el pincel que está como un poquito contaminado. Vamos a limpiarlo ya. Miren, que no voy a retirar el maquillaje, voy a seguir trabajando con el mismo pincel y con la misma mancha, ¿listo? ¿Por qué? Porque quiero que si ustedes la llegan a embarrar así, se contamina el producto, pues no quiero que borren. Quiero que aprendan a manejar este tipo de errores. ¿Listo? Miren mis amores. Miren que ya se fue. Entonces se subo un poquito. ¿Sí lo ven? Listo. Listo. Limpio. Acuérdense, aquí estoy limpiando. Mi, mi, mi, mi pañito de Está todo sucio de verte Pero ya está limpio <risa> Listo, ya lo lave Pero así queda, listo Entonces mira, limpio Pincel Y voy a coger blanco Voy a coger blanco Y lo comienzo a mezclar con el amarillo Si ¿Sí se acuerdan el ejercicio que hicimos ahorita De degradés Listo, es lo mismo que vamos a hacer acá pero entonces lo vamos a hacer de manera circular. ¿Listo? Para que el objeto vaya cogiendo esa forma que necesito. ¿Listo? Miren. Movimientos circulares. ¿Listo? Aquí vamos a parar un poquito. Porque tengo que ya definir dónde va a quedar la luz y dónde va a quedar la sombra. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, miren, mis amores, el blanco, ustedes saben que es luz, ¿cierto? Entonces, tengo tres posiciones de luz, una que es en el centro, uno que es hacia el lado derecho, bueno, mi derecho, <ríe> y otro hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Mi izquierdo, ¿sí? Tengo esas tres posiciones de luz, ¿listo? Y también tengo su la parte de la sombra. Igual, tranquilos que esto también lo no, vamos a ver cuando veamos objetos 3D. Se los vuelvo a repetir frescas. Entonces, si la luz la tengo en la parte izquierda, entonces se me va a reflejar en la parte derecha, ¿cierto? ¿sí? Si la luz la tengo en el centro, la luz se va a reflejar abajo. Y si la luz la tengo en la parte derecha, se me va a reflejar en la izquierda, ¿sí? ¿Listo? Aquí les voy a dejar como esas linecitas para que ustedes no se les vaya a olvidar el reflejo que tiene la luz en los objetos. ¿Listo? Ahí está. Listo. Entonces, la verdad, a mí me gusta muchísimo siempre que la luz esté hacia la parte derecha, ¿sí? No me pregunte por qué, pero siempre me gusta. Entonces comienzo a jugar con la luz. Si el foco mío está acá, en la parte derecha, en mi esfera esta parte tiene que verse mucho más iluminada. Luego debe tener más contenido de blanco, ¿cierto? Miren. Y como es un foco, ¿cierto? Siempre me imagino como un foco. Va a tenerse que reflejar un punto blanco de mi circunferencia. Y es el foco, ¿sí? Ahí me quedó un poquito no redondo. A partir de esta forma es que vamos haciendo la parte, o sea, todo, todo el, el maquillaje va a ir de forma circular, radial, ¿cierto? Alrededor de ese punto. Para que me entiendan mejor, porque lo estaba haciendo de forma circular o radial, ¿sí? Entonces con el blanco sin miedo si quito un poquito de acá no hay problema miren. sin miedo mis amores lo que estamos haciendo acá es que difuminar el blanco miren miren según nuestra luz entonces acá tendría que darse también algo mucho más blanco, no le tengan miedo al blanco no le tengan miedo al color tranquilo ¿Listo? aquí yo lo que estoy haciendo es tratando de perfeccionar mi círculo listo y miren que el pincel yo no le he vuelto a eh, colocar material o sea maquillaje en pocas palabras lo estoy haciendo con el mismo maquillaje que tengo acá, listo y ese es el que voy desplazando Mira. Si se me daña el punto blanco, tranquilas, ¿cuál es el problema? Lo vuelvo a hacer, no se me preocupen por eso. Listo, miren. Forma circular. Si ¿Sí lo ven, miren. Uh -huh. Listo. Entonces, al finalizar, puedo hacer ya el acabado del punto blanco, no hay ningún problema y puedo darle los acabados de aquí que se vea un poquito más blanco y así sucesivamente voy a borrar estos bordes que tengo en blanco con el maquillaje voy a colocar un poquito más de amarillo ¿sí? para aumentar mi pincel y no arrastrar el producto miren acá y ahí, miren cómo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo hacia el arco ¿cierto? hacia donde tengo el arco y ya después lo puedo rematar haciendo esa forma radial o circular que necesito para que mi esfera se vea bien ¿listo? pronto no lo ven muy muy muy muy bien en la cámara pero ahí está quedando ¿Listo? no sé si lo alcanzan a notar entonces aquí ya puede notarse un poco más porque le voy a colocar el color naranja. No voy a lavar mi pincel. ¿sí? Miren que tiene todavía su puntico de amarillo. Entonces recargo una puntita, no más. Y voy colocando producto para mezclar con el amarillo. Miren, acá. Voy a colocar más. y voy bajando. Listo, mire en esta parte es cuando yo ya digo, oh, tengo que limpiar mi pincel porque necesito difuminar estos dos para estos dos tonos para poder hacer mi degradé. Listo. Entonces limpio el pincel con mi pañito verde. <risa> Listo. Y aquí es cuando ya comienzo a difuminar. Bien, que lo estoy haciendo con este pincel redondo. Si ¿Sí ven cómo se ve ya de bonito. Mirenlo acá. Mirenlo acá. Miren. Listo. Listo, ya se está difuminando mis dos tonos. No le tengan miedo al color, mis amores, tranquilos. Listo. Si tengo que meter un poquito más de amarillo, le meto un poquito más de amarillo para que se vea más el color. ¿Listo? Y vamos a ir con mi rojo. Miren. Miren que, yo, mire que me, yo tengo casi todos mis, <ríe> mis maquillajes contaminados con otros productos, pero mm, no interfiere con el resultado final. Todo depende de, qué, de la técnica que yo maneje. ¿Sí? Y se me ha pasado limpiarlos porque uno la verdad debería limpiarlos coloco limpio el pincel con el exceso porque como este es más líquido si ¿sí ven como queda Eso me, toca. me gusta es colocarlo de a poquitos pero con este que es muy líquido entonces toca una línea y limpiar el pincel entonces limpia el pincel y muy delicadamente Voy mezclándolo con mi naranja. Listo, miren. Ustedes dirán, ay, ahí se ve el blanco. No importa, tranquilas. Todo eso se difumina porque la idea es que no se vea. Mírenlo ahí. Limpio otra vez el pincel para seguir trabajando con el tono. Y que me vea esa difuminación que quiero para que le agradece mi note listo, miren limpio otra vez el pincel y miren aquí comienzo a difuminar miren ¿Sí? ¿Sí? que aquí me quede una línea roja, no importa después la puedo volver a pintar o la puedo volver a maquillar otra vez con más rojo. ¿Se ¿Sí lo ven mis amores? Limpia el pincel y arrastro. Como el pañito está húmedo, lo estoy arrastrando. Ahí quedó un manchón negro del pañito. Listo. Yo lo estoy haciendo con... Todas las miles de equivocaciones que le puede pasar a una persona Listo Entonces voy a Coger Mi panito, voy a coger otro Más limpio porque está Ya muy sucio Y lo voy A lavar Listo Voy a volver a aumentar un poquito el amarillo Que le falta una estación Listo Y mezclo y quito un poquito el exceso porque creo que de verdad le coloqué como mucha agua listo y mira, comienzo otra vez a colocar la maquillaje coloco maquillaje limpio mi pincel y trabajo con esto que tengo acá Miren. Miren cómo va quedando, mis amores. ¿Sí? Va a volver a colocar un poquito de naranja. Miren, Miren lo que va a colocar de naranja. Y lo mismo, comienzo a mezclar. Aquí es cuando cojo y paro, limpio el pincel. Prácticamente lo que estamos haciendo son brochazos secos. ¿sí? Y difumino mi color con el amarillo. Si ¿Sí lo ven mis amores, ya saben. Prácticamente es colocar color, eh, colocar color en, en, en el objeto, limpiar el pincel y difuminar. ¿sí? Prácticamente es eso. Vamos es a colocar un poquito más de rojo. Acá. Aquí se me vea un poco más roja mi figura. Coloco producto ¿Cierto? Paro para limpiar mi pincel Y con la misma brochita Difumino Mirenlo ahí Mirenlo que ya como queda ¿Sí ven? y ya da esa forma radial entonces ahora sí vamos a colocar la parte que es de luces y sombras entonces voy a quitar la parte de abajo para que ustedes vean mejor acá lo estoy retirando listo voy a retirar acá bien hacia, hacia mí para retirarlo bien listo miren ahí ya quedó entonces mis amores con negro y mi misma brochita, miren, no la he limpiado, sino pues lo último que coloqué que fue rojo, mírenlo la puntita de negro, mírenlo. y la luz la estamos proyectando de derecha a izquierda, cierto. Entonces, eso quiere decir que el negro va a estar en esta partecita de acá. Mira. y puede bordear un poquito nuestra esfera óvalo ¿Sí lo ven? y aquí limpio mi pincel y comienzo a difuminar ese negro miren Aquí necesito que esto se ponga un poquito más delgadito, entonces ahorita le aplico un poquito de pintura o maquillaje y muy delicadamente coloco esa línea. Miren mis amores. Prácticamente como les digo, estamos haciendo es un brochazo seco. Aquí está, miren que si me pasa un poquito, no importa después le vuelvo a colocar otro poquito más de color, no hay ningún problema por eso listo, le voy a colocar un poquito de rojo entonces voy a limpiar el pincel porque lo tengo con negro, necesito que me quede bien limpio listo, voy a colocar un toquecito de rojo creo que no apliqué como mucho, pero bueno esto miren. Estoy aplicando rojo encima del negro. Miren. Y acá.